El dirigente comunitario Nelson Marte hizo este miércoles un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema de una cañada en el sector Francisco Alberto Camaño en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya nosotros no encontramos ni cómo llamarle a esa situación. Es una situación muy difícil muy precaria, porque como siempre hemos denunciado, eh, esa cañada queda casi frente a frente, ...a la hermana de padre y madre del señor alcalde... ...y ni por, ni por suerte pasa él por aquí... ...y nosotros le hemos denunciado... ...que ya varios niños que van a la escuela de Villaverde... ...han caído en la cañada... ...varias personas han caído en motores... ...y es lamentable la situación... ...porque es un foco de contaminación... ...que tenemos en nuestra comunidad... ...y en varias comunidades... ...porque por ahí... ...baja lo que se llama el sistema cloacal... ...ya que ahí no hay tubo... ...y nosotros le hemos denunciado... ...de mil maneras... Y nadie pone, se pone a su NTN, su noticiero regional Robinson Blanco